Oh. Hoy chocó decir lo que pasa en el país Me arrancó con un pequeño desliz García Márquez no se acercó al poder El poder se acercó a él Lo dijo Salinas, quien no lo va a creer? A México marginado ponía tuca elogia Pero con los políticos para la foto posa Qué rico es acomodarse en el poder cuando el dinero es, todo eso en lo que se cree A los que saludo son a los huelguistas Que defendieron la gratuidad El derecho a todos a ir a una universidad La UNAM ahora como entonces los linchan mediáticamente Los mismos imbéciles que celebran a tu presidente Aumenta el desempleo, consumo y producción de heroína en la nación Y la tortura se convierte en el principal método de investigación Qué terror la reforma de Telecom A Facebook ya llegó la represión No se preocupen porque el pan la desconoce Menos mal ahora descansaré bien esta noche. Veracruz olvida reportar 300 homicidios doloso, que, que para todo su maquillaje en las cifras da igual el estado que tú elijas en Guerrero desarman policías de Acapulco, la Marina y el Ejército a defender intereses ocultos, y en Chimalcingo la cosa está que arde, lanzarán dos granadas al Hotel de los Federales un anciano muere encerrado en una hiperbárica cama una muerte se suma en Toluca todas las de la semana, intoxicación con nubes de amoníaco en Michoacán culpa de una empresa que se llama Ferdinand Desarmanía esa presa nada autodefensas en 44 compas y en esa cuenta vamos, policías despedidos no pasan examen de confianza Qué sorpresa que esos culeros se dediquen a la tranza desde Guatemala salió una marcha una caravana de migrantes llegaron al mil, pero solo eran 50 antes reclamando dignidad y respeto exigen lo reciba. Voy a confetar peña nieto Nada que celebrar el sábado de gloria 200 detenidos por bañarse Porque ahora pretenden mostrar Ese rostro ecologista cuando bien Sabemos que sirven a sus socios capitalistas En Iztapalapa y en Potemoc se detienen de las agresiones De los puertos Esos culeros traicioneros sin destino Que solo buscan robar y extorsionar A sus vecinos Y la tierra se sacude en todos lados Epicentro en Guerrero y damnificado en Los chilangos asimismo tiende el frío Y en el DF el partido más Vomitar a su presidente El gobierno en Ciudad Mundo Está endeudado Hasta los dientes, Como ves ahí Que ni le ha pagado Menos esperar Que responda Por los precios expropiados A tanto y tan Ejidatario Taxistas y microbuseros Se niegan a ser manejados Por este gobierno Culero y comprado Dicen que siempre Es buena su intención Y todo sigue en vía rápida a La privatización Y no se engañan con mentiras Como que ofrecen vivienda A la banda empobrecida Cuando policías usados de ¡Hasta luego! Dios no ocupa del centro de esta horrible y jodida ciudad monstruo Se nos va haciendo una mala tradición Que semana consomar las masculeras y la represión El jefe de gobierno del distrito Federal usa granaderos para manufestantes secuestrar. encontrar una marcha en a la reforma del estudio Peña Nieto y al decirlo no te miento Mira Que lo que buscan es desarticular Cualquier medio que desarrolle La protesta social no tienen miedo Varios compañeros también fueron agredidos A la cerca principal monstruo de Informativo. Y es que aquí en México nadie vale lo mismo bien, sabemos la tira a siempre ha defendido ja, Casi se me olvidaba que García Márquez se revuelve hoy en su tumba por el homenaje en Bellas Artes Su literatura siempre anti Santos y Peña todos lo hacen ver tan conformistas. Y estas son y estas son las noticias internacionales 26 asteroides han caído en 10 años Maduro cumple uno y el imperio quiere hacerle golpe de estado Evo morales acusando a los gringos de generar guerra civil en Venezuela Buscan petróleo y los de agrapa Venezuela tiene el mayor yacimiento petrolífero del mundo Y los mexicanos que también tienen pues están dormidos en Tachira, Venezuela Arrestaron a un gringo que de, al parecer traficaba con armas Tenía granadas, Estados Unidos Envía 600 soldados a Polonia para controlar Ucrania Israel otra vez va lanzando bombas a la Franja de Gaza Seis heridos les molesta ver a Palestinos Unidos Cuatro buques de la OTAN arriban al Mar Negro Pareciera que la Guerra Fría está reapareciendo Rusia armando catapultas electromagnéticas para portaaviones, Canadá expulsa, asistente de guerra agregado militar ruso, el responde expulsando al embajador de Canadá en Rusia. Por otro lado, la Unión Europea anda llegando a juntas con el Mercosur, Puerto Rico colonizado en debate para ver si se legaliza la marihuana y la prostitución. Muere García Márquez, Peña Nieto, mío, lo ha leído le anda haciendo homenajes, también Manuel Santos, alaban Mientras deja que en Colombia, Estados Unidos tenga sus siete bases militares Qué triste que ahora hasta EU entrene delfines para la guerra está cabrón, el multiculturalismo, nativo tribu on oh, no, reclama por sus tierras una parte de Nueva York, los encierran, los matas en Siria Damasco afirma que los gringos utilizan armas químicas Un barco, se un en el Amazonas, un muerto, de heridos ya por último en Brasil aprueba ley para privacidad en internet Y acá Peña Nieto censura toda la red Pero en Brasil están desalojando carnal Porque ahí están esos de la FIFA que se quieren agandallar